Hoy voy a hablarte de, un, de las encuestas en LinkedIn. Es uno de los formatos que en este momento más eh, visualización está consiguiendo. Así que lo voy a hacer comentando una de mis publicaciones. Ayer eh, subí esta encuesta a LinkedIn eh, sobre una temática que parece que generó bastante interés, ¿no? Planteaba, eh, bueno, y además te lo pregunto a ti, ¿crees que las, que las entidades bancarias en este momento están preparadas para, para afrontar financiaciones en proyectos digitales, es decir, que comprenden la mecánica, comprenden el funcionamiento. Bueno, pues mi planteamiento era este, que surge a raíz de una conversación que tuve con un amigo mío, que, que es director de un banco, bueno, pues es director de Banco Santander, y, y cuando hablaba de esto mmm, me generó dudas, me generó dudas de que entendiese cuál es el, el funcionamiento de los negocios digitales, que entendiese que es crear una marca personal, que es crear una comunidad de seguidores para luego eh, vender, que son... Info bueno, en definitiva, esta es la duda que me generó, y como además en Linkedin las encuestas en este momento eh, están consiguiendo eh, muchas visualizaciones, están consiguiendo pues la participación de, de los perfiles de nuestra red, pues se me ocurrió plantearlo aquí. ¿Está preparada la banca para financiar proyectos digitales? Sí, habiendo avales y garantías, bueno, esto parece una respuesta fácil, es decir, siempre que haya avales y garantías es mucho más fácil que te financien independientemente de la viabilidad del proyecto. Y esto lo digo yo como opinión propia, no tengo ni idea del sector bancario, por lo tanto no soy un profesional de la banca. La segunda parte, la segunda opción de respuesta es no, no los entienden. Y la tercera es sí y apuestan por ellos. Bajo mi pensamiento, el sí y apuestan por ellos es, comprenden es, cuál es el funcionamiento de un entorno digital y saben cómo asumir estos riesgos. En mi experiencia he trabajado con algunos emprendedores y cuando han planteado un proyecto 100% digital, eh, no han conseguido la financiación, porque eh, no es fácil de explicar, de, porque al final el tema es, oye, tú te compras un camión haces transportes para no sé quién y empiezas a generar dinero el día siguiente. O tienes el 80% del dinero del camión y lo puedes comprar. Vale, este era, este era el escenario en el que planteo la encuesta. He tenido eh, 1.746 visualizaciones. La he, la he publicado ayer. 1.746 visualizaciones hasta el momento. Lo importante es que he tenido 40 votos. De momento mira, podemos ocultar resultados o ver resultados, quiero que aprendas también a cómo generar una, una encuesta. Eh, sí, y habiendo avales un 23%, no, no las entienden, y sí, y apuestan por el sector, un 10%. De 40 votos hasta el momento, la encuesta de apuesto para 7 días, para ver el resultado y sobre todo generar esta, este, este debate. Ha habido algunas respuestas y... y ¿qué posibilidades te da? Esto pasa en, en encuesta, pero en cualquier otra publicación. ¿Qué posibilidades te da? Pues de ver las estadísticas en base a quienes las han visto, pues mira, me indica eh, cuántas reacciones ha habido, cuántos comentarios, una vez he eh, vuelto a compartir y aquí vamos a poder ver eh, las empresas eh, que han visualizado tu publicación. Los cargos de las personas y las procedencias de ciudades. Bueno, pues pinchamos aquí y podemos ver, pues Banco Mediolanum, Mediolanum, eh, Abanca, Sanitas, escuela de Organización Industrial, eh, y los puestos de las personas que, que lo han visto. Esta es una información importante para eh, esta publicación y para cualquier otra, para que tú puedas ver cómo está funcionando tu, tu publicación. Tiene una interacción muy buena la, la encuesta. Si decides crear una encuesta para participar, pues, ¿cómo tienes que hacerlo? Pues, te vas a, al inicio, le das a publicar y aquí tienes, crear una encuesta. Imagínate que aquí preguntas... ¿Conoce la banca, eh, está preparada la banca para financiar proyectos digitales? Pones tus respuestas, puedes añadir alguna opción, pones el tiempo de, de tiempo que la que quieres que esté funcionando y ya está, hecho. Te animo a, a, que, a que la pruebes y si quieres seguir recibiendo información y pruebas eh, que hago en Linkedin, si estás viendo este vídeo de Youtube, suscríbete, dale a la campanita y sigue el listado que te dejo en comentarios, ya que he creado un curso básico de, de Linkedin en el que vas a poder crear tu perfil y, y aprender a desarrollar una estrategia totalmente gratis, de paso de 1 a de 0 a 100 en 12 vídeos, que abajo están en el listado, y si estás viendo este este vídeo en Linkedin, pues oye, pues gracias por verlo, gracias por participar en la encuesta, que también la voy a dejar, si es Linkedin, aquí publicada, y ya está. Y estaría genial tener los comentarios de algunos de los bancos eh, porque bueno, pues sería una información mucho más certera para la encuesta. Muchísimas gracias.